Esa estrellita del alma Mis ojos suelen brillar Perdidos en la inmensidad A veces sueño está aquí Y se ilumina el camino Cuando aparece el fulgor Cerquita de mi corazón donde estará la estrella azul? Ya no podré por mi dolor que El otro cielo brillará Esa estrella. La lágrima quedó hasta perderse en el cielo. Mi corazón se partió atravesado de penas. A nadie puedo preguntar con las palabras del alma. Es mi tristeza un papel que el viento no deja caer. ¿Dónde estará la? We'll see how